Salzados y al divino sacramento. Jesús por todos los siglos y de los siglos. Amén, amén. Jesús y María, Jesús María y José. Así que, pues, el sentimiento de, de que ya no está acá, de que pues, él estuvo conmigo mucho tiempo, él era el que siempre estaba junto a mí, y que ahora pues solamente quedan recuerdos. Ahora nuestro que está Ahorita sí, que vivo, vivo. vivo. si sí, les puedo dar algo de lo que están pasando, pero si sí. El día de mañana que yo no puedo hacerlo. ¿sí? Yo así. Hacer. Las almas así vienen, y a veces hasta, el, hasta los que están vivos, nada más cuando ves que llegan a tu casa. La limpia de huesos en Bomuch es trascendente de nuestra generación, de nuestros abuelos, de nuestros, de, nuestros, de nuestros padres, pero sobre todo de nuestros abuelos y quienes les enseñaron de venir a, a visitar a los difuntos, a los restos, a los huesos, eh, que lo único que quedan de ellos después de haber muerto. Venir y, y este, saludarlos, platicar con ellos, convivir en un momento de integridad entre vivos y muertos. Una convivencia de amor, que es un acto de amor que hacemos con nuestros difuntos. Perdona, Dios mío, perdona, indulgencia, perdona, inclemencia, perdona, impiedad. Ahora que tenía perfectas Qué terribles son tus penas, qué tormento pasará. Miradosísimo Jesús muy mirar por venir los ojos en el alma de Luis Alberto Poliá. Se lleva a cabo de hace más de 100 años, entonces pues ya es una costumbre que tienen aquí los habitantes de Pumuch, que más que nada es un acto de amor para, para convivir con los familiares que ya no están en, en este mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra, en la cielo. La gente las... es para que... para que se le cambie la... el mantel, para que... para que tenga un vestido nuevo. Este, aquel difunto. Porque, pues ya ve que para... para... Tu día de santo que vive uno, pues se cambia, se, se arregla y todo. Y para ellos también es una forma de, de vestirse con ese, con ese mantel nuevo. Se sí. interpretó que le dio un talo que es y dijo, pero que talo, le que todo le cada año ve que va lo salto caer en propia sombra ungido al piso envuelto en sí Rodó hasta la cama. Ella aún dormía junto a él. Saltó de nuevo. La sombra se había ido. Faltaban aún tres años. Con solo abrirse de ojos se hizo el sueño. Eclipse, silencio. Ya jamás habría silencio. Ya jamás habrá silencio.